Bienvenidos al episodio 39 de Naturalmente Pod. En este programa charlamos del nudismo, llevando la curiosidad a la naturalidad, sin miedos, sin vergüenza y sin censura, desmitificándolo y mostrándolo como es, algo natural. Hoy traigo como invitados a dos miembros de una asociación a la que llevo echando el guante desde hace tiempo, ya que me parecen bastante activos en las redes y me parecía muy interesante traer al programa. Os presento a la Asociación Naturista Desnudos por Naturaleza o también conocidos por sus siglas DXN. Empezamos por Manuel, el tesorero de la asociación, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, estupendamente, encantado de estar aquí contigo. Genial, igualmente. Y ahora continúo con una voz ya conocida en este podcast, ya que tuve el placer de entrevistarle como miembro del blog Desnudízate y que se llama Quique, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Eh, gracias por, por invitarnos y, y es siempre un placer charlar contigo. Que ya os tenía ganas, jodidos, que os habéis hecho de rogar, ¿eh? <risa> bueno, pues lo bueno se hace rogar y aquí estamos. Bueno. Aquí estamos, exactamente. Oye, presentaros un poquito, ¿vale? Decís pues más o menos lo que queráis, ¿eh? No estáis obligados a nada. Por ejemplo, en qué zona vivís, la edad, a qué os dedicáis, si tenéis pareja o incluso familia, un poco para que la gente pues pueda eh, ¿no? pues, eh, acercarse a vosotros empezamos por ti Manuel muy bien pues mi nombre es Manuel como tú has dicho eh, vivo en Jerez de la Frontera en Cádiz eh, tengo 38 años estoy casado tengo dos niños soy ingeniero agrónomo ingeniero de montes también y, y bueno eso es un poco todo empezamos con esto del nudismo hace pues ya 12 o 13 años juntos ya o sea, luego creo que eso viene luego Luego Te lo cuento Perfecto vale. Pues seguimos por ti, Quique eh, Bueno, yo soy Quique Vivo en un pueblo cerquita Aquí de Sevilla eh, Tengo 62 años ya Aunque no se note eh, <risa> <risa> eh, Y nada, soy aparejador Tampoco me dedico A, a mi profesión ahora mismo pero, pero bueno, esa es más o menos mi, mi, mi perfil. Eh, estoy soltero y, y nada, y practicando nudismo cada vez que, que se puede. Y metiéndome en mucho fregado, que digo, ¿para qué me habré metido? Pero aquí estoy. <risa> bueno, eh, oye, que aquí que es un figurín, lo ¿eh? digo por si sale de aquí pareja, que luego me tenéis que invitar a algo. <risa> <risa> Bueno, oye, vuestro entorno social, dale, eh, familia, amigos, trabajo, etcétera, eh, conocen que sois nudistas y, y lo respetan. Pues sí, en mi caso la mayoría de, la, de mi entorno sí que lo conoce. Yo creo que es algo que no hay que, que no hay que esconder, porque tampoco es nada malo. Eh, quizá la familia más eh, mayor no, una familia que yo sé que no lo entendería o que tal no. Pero sí que toda la gente de mi edad, familia, amigos, eh, qué tal, pues sí, lo, lo conoce, muchos de ellos lo comparten. Y, y bueno, no es algo de lo que haya que ni que esconder, ni que avergonzarse, ni mucho menos. Es Genial. algo súper sano, súper natural y no pasa nada. Uh -huh. ¿Y tú, Kike? Pues yo en mi caso, más o menos igual. O sea, yo, yo no lo oculto nunca, es más, si puedo, meto siempre la conversación porque, porque me gusta promocionar nuestro estilo de vida y, y, y, y lo comento siempre. Eh, mi entorno lo sabe, es que lo sabe todo el mundo. O sea, en eh, mi, mi familia lo saben. Eh, eh, eh, he practicado nudismo con, con algún miembro de mi familia también. Mira, eh, mis amigos, eh, mis amigos, los que no lo son y los que lo, lo, lo son evidentemente nudistas, pues, lo saben. Eh, hasta algún vecino que me lo he cruzado en algún lado. Y digo, Hombre, tú eres vecino mío. <risa> eh, y también y claro, y también lo saben. O sea que, que sí, en mí está totalmente claro que soy nudista y como dice Manuel, pues... No es nada malo y no tengo por qué ocultarlo. Claro, efectivamente. Contarnos un poquito cómo fue vuestra primera experiencia como nudistas, por así decirlo, fuera de los cánones no sociales. Es decir, no me digáis que en casa, porque <ríe> si no, así en público, ¿vale? Empezamos por ti, Manuel. Pues mira, en mi caso fue hace, pues eso, 12 o 13 años quizás, con mi con mi entonces novia, ahora mujer. Estábamos de viaje por el Cabo de Gata, fuimos de camping. Eh, recorriendo un poco, pues tú sabes, todas la, las calitas y todas las playas que hay en aquella zona y claro, como teníamos poco tiempo y muchas cosas que ver, pues íbamos de cala en cala rápido íbamos a bañarnos aquí, luego nos bañamos allá, pasamos de aquí a allá con el mapita en mano entonces era la guía Michelin, no utilizamos tanto el, el Google Maps y claro, nos dimos, nos, nos dimos cuenta de que era súper incómodo el, bañarte, el, el meterte en el agua con el bañador y ahora e irte al coche para irte a la siguiente playa para con el bañador mojado tal y nos dábamos cuenta que en la mayoría de las playas había mucha gente sin ropa bañándose eh, bastante tranquilo y dijimos oye pues nosotros vamos a bañar igual porque es súper cómodo vamos a probarlo tal y desde entonces no, no nos hemos vuelto a poner el bañador nos pareció súper súper interesante la experiencia nos gustó muchísimo súper cómodo y, y bueno estuvimos tan a gusto tan a gusto que bueno aquí estamos seguimos eh, practicando nudismo 12, 12 o 13 años después, ya no sé cuánto tiempo hace, y súper contento. Bueno. Desde entonces ha sido un ir descubriendo campings, y descubriendo amigos, he conocido muchísimos de mis grandes amigos en eh, haciendo nudismo y bueno, eh, aquí seguimos. Da la sensación que por allí, por la zona del sur, eh, se practica bastante, ¿no? O sea, hay bastantes practicantes naturistas. Sí, aquí hay muchas, en esta zona hay mucha, Hay playas muy amplias, muy apartadas, con pocas construcciones en la, en, en la retaguardia, digamos, de la playa. Y sí que, sí que es verdad que ahora en verano eh, están todas las playas masificadísimas uh -huh. y, y el, el textilismo hace su acto de presencia en las playas donde habitualmente no hay gente con ropa. Yo estoy ahora mismo en El Palmar y, y bueno, aquí la playa del Palmar durante todo el año ...la misma zona de delante de las casas es nudista... ...también la gente se pone desnuda sin problema... ...y ahora para encontrar nudismo y tú haces nudismo tranquilamente... ...tienes que irte mucho más a la derecha, más hacia Conil... ...la playa de Castillovo... Eh, ...porque si no es imposible... Es imposible. El, el, ...el verano ha hecho mucho daño en ese sentido... ...e internet también... ...porque internet igual que hace, que hace muchas cosas buenas... ...también todo el mundo tiene acceso a todo... Uh -huh. ...y es muy difícil que te, que, que te mantengan esas, esos poquitos espacios que tenemos un poco tranquilos de, de, de gente bueno que pueden ser más o menos tolerantes en un momento dado. Uh -huh. Así que bueno, sí, pero aquí, aquí es habitual y en muchísimas playas se practica nudismo, naturismo sin problema. Vale. Bueno, Kike, tu turno, cuéntanos. Bueno, yo te lo he contado ya alguna vez sí. en, en, en, otro, en otra entrevista, pero vamos, vamos a repetirnos. <risa> yo eh, mi primera experiencia nudista fue con veintipoquitos años. Eh, nosotros, yo siempre he sido muy de, de salir de, de acampada y de, de salir eh, eh, con, con un saco de dormir, a dormir en la playa y tal. Y con veintipocos años, ya te digo, 22, 23 años, en una oportunidad eh, eh, mi grupo de amigos fuimos a, a, a acampar a una playa y, Estábamos acampados acampado ahí, a, a, a, a la orilla de la playa. Y, y cuando fuimos a bañarnos, pues uno tuvo la gracieta de decir, de quitarse el bañador y meterse al agua. Ja, ja, fíjate este tal y cual! Y, y empezamos automáticamente todos, nos quitamos el bañador y al agua. Como, la gracia esa, ¡ah, oh, qué bien! Tal. Eh, luego lo comentamos que hay que ver qué bien que, que hemos estado, tal. A, a, al, fue eso de, de, de un día, pues, uh -huh. ya creo que era el último día que estábamos ahí y tal a la semana siguiente o a las dos semanas eh, volvemos a la playa y, y automáticamente sin haber hablado en, en ese tiempo sin haber vuelto a tocar el tema ni nada automáticamente cuando bajamos a la playa pues, eh, nos empezamos a quitar el bañador y a bañarnos eh, desnudos uh -huh. claro es verdad que eh, solo era el acto de meternos al agua. Eh, sí. no, no como ahora que nos gusta estar todo el tiempo desnudos, que. Sí, que es más, más socialista. Estamos haciendo vida social desnudos, haciendo la barbacoa o, o tomando el sol y tal y cual. En aquel momento fue solo el meternos al agua. Pero era curioso lo, lo natural que fue, porque habiendo sido compañeros de colegio, eh, Nunca nos habíamos visto desnudos, ni, ni en los gimnasios, ni en los vestuarios de, de, de, del gimnasio y tal. Nos habíamos visto nunca desnudos. Fue una cosa natural que surgió en ese momento y muy bien. Y vamos, que yo tenga información, po, varios de aquellos po, hoy siguen practicando el nudismo. Así es que fue un buen comienzo y ya te digo, y hace mucho tiempo ya. Qué bueno. Oye, ¿y qué ha sido lo más complicado de superar? No sé si ha sido recriminaciones por parte de amigos, familia, complejos que tengáis vosotros con vuestros cuerpos, el pudor ¿no? que algún alguien puede sentir en un momento dado. ¿Qué es lo que ha sido así lo más complicadillo? Pues mira, yo com complicado, complicado, te diría que nada. O difícil, difícil, yo te diría que nada. Eh, si te diría que bueno quizá algún amigo que tengo que es, que es más antiguo que su abuela eh, tal, y te dicen que, que que barbaridad hay una especie de doble moral ahí no no puedes ir desnudo de pero luego son los primeros que están ahí mirando los cuerpos de los demás en fin sí. tengo algún amigo que sí que no lo entiende que y son gente con mucha cabeza y gente relativamente inteligente dentro de lo que cabe pero no lo entienden no sé si han, estado, han sido educados de una forma y no han sido capaces de pensar por sí mismos en que hay otras cosas en la vida, o en es que hay otras opciones en la vida, eh, y bueno, algún que otro, claro, ya llevamos tantos años que algún que otro encontronazo en la playa, o alguna que otra cosa que, te hayan podido, que nos hayan podido decir o que nos hayan podido increpar, pero bueno, de la que siempre con educación hemos salido airosos alguna alguna creo que estando incluso juntos no es que un buen grupo de amigos la verdad pero, verdad. Con, la verdad alguna verdad. hemos tenido con algún con algún personaje que, que bueno vaya pero bueno es lo es, es, es lo habitual no dentro de dentro de esto todo el mundo te podrá contar o nos podrá contar que algún problema puntual ha podido tener en la playa uh -huh. cuando lleva mucho tiempo eh, de esto de alguien que no entiende que, que el nudismo es algo sano es algo natural es algo eh, sincero y es algo que, que no tiene ninguna connotación sexual en absoluto y quien lo, y quien lo confunde pues tiene un problema, Por sí. el problema es suyo efectivamente así que bueno poco más en mi caso no la verdad es que, que yo tampoco he tenido problemas el tema pudor pues, no no ha pasado por mi por mi mente nunca o sea yo nunca he tenido problema en, en tener que desnudarme ya te digo en, en vamos, de pequeñito, o sea, yo me tenía que estar frenando, eh, ponte, ponte la ropa, ¿verdad? Hasta que luego supe que, bueno, eso no lo podía hacer en público, tal y cual eh, eh, de pequeño, ¿no? La, la educación de, en, en, en la casa y eso. Eh, pero yo, esas cosas de que vas al médico y quítese la ropa, pues mira, yo nunca he tenido pudor en eso ni nada. Eh, lo mío ha sido todo muy natural, muy, muy, muy bien. Y, hombre, yo sé que, eh, eh, por ejemplo, en, en mi casa a mí me gusta recibir gente, que vengan a, a, a pasar el rato, hacer una barbacoa, tomar café, lo que sea. Eh, y hay gente, o, o cuando vienen visitas que se quedan un par de días, tal y cual, hay gente que, que no lo entiende. Y, vamos, yo respeto eso. Eh, yo, en tal caso, pues yo estoy con mi pareíto, que yo... Eh, estando en mi casa, no. yo eh, sí. respeto que a la gente le pueda molestar, pero nunca he tenido tampoco eh, alguna cosa que, que, que me hayan dicho eso está muy feo, eso está muy malo, está, eso no se hace. La verdad es que no, no he pasado por eso, solo que uno conoce a la gente, conoce a sus amigos y si es un amigo tuyo que viene a tu casa y, y sabes que se va a sentir incómodo en esa situación, Oh, mira, a mí no, no me importa ponerme un paredito y estar tan a gusto. Sí, yo ya hago igual, de hecho, sí, sí. Claro, y, y nada, pero, pero no, no, no he tenido que cruzar barreras así de decir de complejos y eso, pues la verdad que no. Yo creo que a veces, eh, pasado ya unos años, es que ya ni nos acordamos, <ríe> sinceramente. También puede ser, también puede ser. Bueno, igual que ha habido una de cal, ahora una de arena, ¿vale? ¿Qué experiencias así recordáis? ¿Con cariño o alguna anécdota que os haya podido parecer especialmente graciosa? Venga, Manu, empezamos por ti. Pues mira, yo me quedaría con, con... Como te comentaba antes, con la cantidad de, de grandísimos amigos que hemos hecho a lo largo de estos años. Eh, a lo largo de quedadas, nos hemos reído lo que no está los escritos, lo hemos pasado súper bien, hemos... Nosotros tenemos un grupo, un grupo de amigos en el que hacemos cada año varias, o varios encuentros, varias quedadas, ya sea verano o invierno. Vamos a casas Rurales, hacemos, hemos hecho senderismo, hemos hecho de todo. Y, y bueno, grandísimos momentos que nos, que nos hemos reído muchísimo. No te sabría decir una, una concreta, pero bueno, yo me quedo con la cantidad de buenos amigos que hemos hecho, que hemos hecho en estos años y que a día de hoy los, los considero de mis mejores amigos, ya te digo. Uh -huh. Sí. En, en mi caso, eh, voy más o menos por el mismo lado que, que va Manuel. Eh, yo lo, los momentos magníficos que, que, que están en mi mente siempre son los momentos en que he hecho nudismo social con, con gente que me apetece estar, que te olvidas de que estás desnudo, que se te va el tiempo estando juntos. Y, y justamente haciendo mención a, a, a, al grupo ese que, que dice Manuel de, de estar en casas rurales y tal, eh, esa sensación de, de, que son, de, de ser una gran familia, de tener eh, que estamos los, los, los mayores, los, las parejas jovencitas, los niños, eh, que todos somos un poco los tíos de esos niños que hemos visto nacer y que que entre ellos de distintas familias están eh, esperando ese momento para cuando vamos a una casa rural y, y, y pasándolos bien y eh, esos son esos momentos que eh, muchas veces uno dice de, de felicidad absoluta, ¿no? De decir, por pues, qué bien que, que lo hemos pasado eh, y que no ha terminado ese encuentro que ya estás pensando en que cuándo hacemos el próximo. Qué bueno. Cuando siempre, siempre, siempre, siempre, que siempre se hacen para... cortos, ¿verdad? Bien. Siempre, siempre en corto, suele ser un fin de semana, un par de días a veces un puente, un tres, tres, tres noches pero siempre, siempre se hacen cortos y te digo los niños disfrutan muchísimo uh -huh. los mayores disfrutamos más todavía pues lo pasamos estupendamente y, y bueno, hay que quedarse con, con esos buenos momentos que pasamos jo, Yo me voy para allá con vosotros ¿eh? <risa> invitado estás. <risa> ya, ya me gustaría Bueno, pasamos a la siguiente pregunta eh, porque no todo es nudismo. Yo sé que tenéis vuestras aficiones Quique, da igual que vuelvas a repetir la, o sea, porque hay gente que no escucha todos los episodios y yo creo que es bastante interesante lo que comentáis Entonces la pregunta es, ¿qué otras aficiones no nudistas tenéis? Volvemos a empezar por ti, Manuel Pues mira, a mí me gusta mucho el deporte eh, hago, me gusta mucho jugar al fútbol, me gusta mucho correr, me gusta mucho montar en bicicleta y hago buceo con botella. Oh, qué bueno bucear aquí en la zona de Cádiz, también en la, en la zona de Granada de vez en cuando, la zona de la Herradura, allí cerquita de Cantarreján precisamente. Y, y bueno, eso me encanta. Me gusta, me gustan mucho los animales y me gusta mucho la bueno, pues las plantas. Soy ingeniero agrónomo y me gusta mucho el tema de plantas, semillas, árboles y, y bueno, son un poco mis aficiones así. por A mí me gusta todo, me gusta mucho comer, me gusta mucho comer bien, eh, y disfruto con la buena compañía, en fin. Oye, y Manuel, ¿tienes eh, jardín propio y esas cosas para hacerte tus cositas? ¿o? Tenemos un jardincito propio aquí en El Palmar. Aquí, en, aquí en, en cerca de la playa. Sí. ¿de hace un par de añitos y aquí hacemos nuestros peñitos. Bueno, bueno, aquí pues nuestros, te, nuestros te tengo en peñitos. cuenta para el año que viene, a lo mejor, para el día de la jardinería al desnudo. Muy bien. <ríe> y lo mismo te, te enrolo. Muy bien, muy bien. Cuando quieras. Bueno, Quique. Pues en mi caso... Eh, a mí me gustan muchas cosas, yo no, no conozco eh, la situación esa de, de aburrirse, o sea, eh, yo si no estoy con una cosa, estoy con otra. Eh, a mí me gusta mucho andar, eh, salgo de rutillas o cerca de casa o más lejos, pero salgo todas las semanas, algo alguna rutita eh, andando. En la bici también, pero, pero menos, porque lo que disfruto realmente es el andar. Eh, soy peregrino, eh, me gusta, hago el camino de Santiago, uh -huh. eh, los caminos, porque siempre hay algún camino distinto. Uh -huh. Y me gusta pues, un par de veces al año. Lamentablemente estos dos años atrás, bueno, se nos ha parado un poco la vida sí. a todos y, y no lo he podido hacer como, como a mí me gusta pero cada vez que puedo me hago algunos tramos de, del Camino de Santiago. Eh, me gusta la cocina, eh, me gusta leer bastante. Eh, varias aficiones. Eh, luego tengo una afición que seguramente por eso me, me dices tú lo de si te repites y tal y cual, <risa> eh, que es el tema del geocaching uh -huh. eh, que me tiene a mí atrapado. Eh, ya lo expliqué la otra vez, bueno, el geocaching repite, repite. Es, es buscar eh, eh, una... una eh, hay cosas que, que la gente es, esconde por algún lado, buscarlos por, por, por GPS y hay una página donde tú te vas apuntando cada, cada cajita o cada... como una gincana, ¿no? que eso te ayuda a también a mí que me gusta andar, te ayuda a moverte. Se hacen rutas por el campo, se hacen rutas por, por pueblos, por ciudades, eh, con cosas escondidas en, eh, en los sitios más inverosímiles. Y, y se relaciona mucho también con mi gusto por. Soy una, un enamorado de la arquitectura. Eh, se relaciona mucho con, con ir a conocer sitios, con ir a conocer un monumento, con ir a conocer un pueblo, una ciudad. Y y el andar. Entonces, claro, a lo mejor parece un poco inconexo todo, pero, pero todo, todas mis aficiones tienen también un poquito de, de, de, de una unión, una, una conexión unas con otras. Qué guay. Pues si os parece, vamos a pasar a la siguiente parte de la entrevista, que ya es la entrevista temática y en el que vamos a hablar... De vuestra asociación. Aquí mm. ya podéis hablar libremente, ¿vale? No hay orden. Eh, entonces, con hacernos una pequeña presentación, ¿no? El, cómo se formó eh, la, la asociación y a qué se dedica la asociación. Eh, si te parece, yo empiezo yo. Va. Vale, pues mira, eh, la asociación eh, se creó ahora, hace cuatro años. Eh, nosotros los, los que empezamos con esto estábamos antes en, en otra asociación eh, y nos parecía que, que, que éramos un grupo que, que nos apetecía llevarlo por, otro, por otros derroteros al a, a tema este del asociacionismo uh -huh. eh, todos éramos amigos nos conocíamos nosotros nos conocimos hace, hace muchos años en un, en un foro que los oyentes eh, lo, lo, lo recordarán, que era ser nudista. Sí. Eh, a partir de ser nudista, pues, empezamos a crear nuestros lazos. Luego se fue uniendo gente y tal. Y entonces mucha gente de, de, de, de esa estábamos en esa asociación que te digo uh -huh. Pues, eh, nos, nos abrimos, creamos una nosotros, con muy, muy poquita gente, éramos muy poquitos al principio. Y y empezamos a, a, a querer llevarlo por nuestro sitio. Claro, eh, pasó que al, al principio éramos tan poquitos que no teníamos dinero para hacer muchas cosas, era apenas mantenernos. Luego llegó la pandemia, yeah. o sea, que también <ríe> nos cortó. Y ahora es cuando ya hace un año y pico, así, por, hemos empezado a, a remontar, a, a empezar a hacer más cositas. Y, por suerte, vamos teniendo también eh, eh, algunos socios más, que, que esta no es una asociación, eh, no estamos hablando ni de, de la asociación de, de Madrid ni de, ni de los catalanes. Nosotros somos muy pequeñitos y nos conocemos todos y, y tenemos una, una cosa así de, de más unión de, de amigos que, que otra cosa. no Entonces... Eh, por ahí es donde queremos llevarlo también el, el, el tema de, de nuestra asociación. Uh -huh. Sí que es verdad que la, que la asociación en los últimos años ha ido creciendo, ¿verdad? Este, ahora después de la pandemia sí que hemos tenido varias, varias incorporaciones eh, y bueno, eh, es una asociación que está en, que aunque siendo pequeñita está en crecimiento y está, pues bueno, haciendo actividades, haciendo cositas un ambiente muy familiar, muy cercano, muy, muy de vernos uh -huh. y, y todo eso es importante no a la hora de, de hacer una asociación que la gente vea atractiva y que y que al final sirva para defender un poco todo lo que defendemos que es el, el nudismo y nuestro derecho a estar desnudo en, en donde nos parezca, en esas playas o, o cualquier sitio. ¿Cuántas personas más o menos os juntáis eh, o cuántos socios tenéis seis actualmente? Pues mira, ahora mismo eh, somos unos 50 socios. Está muy bien. Eh, sí. Lo que pasa que, a lo, a lo mejor, claro, nosotros no somos una asociación localizada en un sitio. O sea, no tenemos como... Puede tener eh, la gente de Cantarreján que tiene su playa o la gente de, de otro sitio que tiene su isla y son de aquí o, o, o, o de su ciudad. Uh -huh. Nosotros somos un poco... Como, como ya te digo, como empezamos por este grupo de amigos que da la casualidad que cada cual vivimos donde vivimos. Entonces, eh, cuando hacemos alguna, alguna quedada, alguna cosa, evidentemente no todo el mundo está a disposición. Nosotros ahora mismo, o pues sí, la mayoría de nosotros estamos en Andalucía, eh, muchos por la parte de Huelva y Sevilla, Ajá. Eh, pero luego, claro, tenemos un amigo que, que vive en Toulouse, eh, tenemos otro que está en Salamanca, tenemos gente de León, tenemos gente de Barcelona, tenemos gente... Entonces, claro, eh, si a lo mejor da la casualidad que cuando, cuando está uno, no está el otro y, y, y no siempre eh, podemos hacer quedadas así muy gordas. Uh -huh. eh, pero bueno, nos reunimos, sí, una, una, un buen número de, de gente, sí, nos no llegamos a reunir. Vale. La última la última asamblea, nos no recuerdo, que estuvimos por lo menos 15, ¿no? 15 o 18 Sí, sí, bien, sí. Bien. Estuvo, estuvo bastante bien. Oye, yo sé que, eh, al igual que hacen otras asociaciones, ¿vale? Eh, pues sé que hacéis las quedadas, quedadas, las típicas quedadas en lugares naturistas, hacéis rutas senderistas, tenéis clases de yoga, como también hace aquí ADN o ANUMA, el concurso fotográfico que también eh, es también pues Anuma también lo hace Encuentros con otras asociaciones, incluso con Iris Naturist, me parece que hicisteis una, una quedada... Mm. Bueno, encuentros más que quedadas. Sí. Y además tenéis un blog donde habláis de cosas bastante relevantes con respecto al, al naturismo, pues el pudor, los desnudos delante de los hijos, la legislación española, eh, cómo uno va envejeciendo ¿no? y cómo va, se va adaptando a estas cosas, el dormir desnudos, la masculinidad nudista, que creo que además es el más reciente y también organizáis, bueno, pues fines de semana en grupo, que entiendo que es pues, como cualquier otro um, grupo de amigos puede hacer. Vale, eh, pero tengo una pregunta. El premio naturista del año es cosa vuestra o es cosa de la Federación? O? No, no, no, no. Eso es de la Federación. Uh -huh. Eso es de la Federación. Eh, eso ya se venía, se venía haciendo hace hace unos unos pocos de años. Eh, en esta última asamblea que hizo la federación eh, quisieron eh, separar un poco lo de naturista del año eh, porque el tema era que, que se mezclaba un poco el reconocimiento a la labor de, de una persona eh, ya fallecida uh -huh. con, con la labor de alguien que todavía está activo. Entonces, a partir de, de este año ya se va a separar eso. Va a haber uh -huh. dos premios, uno reconocimiento póstumo y otro eh, el reconocimiento a alguien que está activo. Tal. Y dio la casualidad que, eh, ni bien nos, nos, eh, nos constituimos en asociación, uno de, de, de, los, de los socios fundadores, que era Rafael Ortiz, uh -huh. pues falleció. Y, y entonces, en, en, al año siguiente, se le reconoció como, como naturista del año. Y se, pero, eso, pero ya te digo, es de una cosa de, de, la, de la FEN. Uh -huh. eh, se le reconoció y luego, bueno, se le entregó un, un, una placa a la familia. Hicimos ahí una pequeña, que nos pilló también, nos pilló en plena pandemia. Sí. Entonces, eh, fue una cosa como, no todo lo... lo lo que se merecía la ocasión, eh, nos reunimos en un bar con, con la familia y, y todos con mascarilla y tal, igual, pero bueno, la cosa era entregarles el, eh, el, el, el reconocimiento, la plaquita que, que, le, que le hicimos y tal. Y, y bueno, por eso eh, a lo mejor te suena lo, de sí. lo del reconocimiento justamente por eso. Pues nada, un abrazo desde aquí a la familia de Rafael, que está claro que era una grandísima persona por lo bien que habláis de él. Sí, sí, sí. Y, y, y también aprovechamos eh, justamente para eh, cuando empezamos con el concurso de fotografía, también le pusimos su nombre al, al concurso, entonces eh, es una cosa que lo hacemos ya mm, todos los años y es el, el, el concurso tiene el nombre de Rafael Ortiz. ¿no? Hablando con otros jóvenes naturistas, he podido identificar, por lo general, eh, hablo de forma generalizada, dos razones principales por las que normalmente no se asocian, ¿vale? Uno es por el poder adquisitivo, porque bueno pues suele ser bajo y les parece cara la cuota de una asociación. Ojo que vosotros lo tenéis en 24 euros anuales, si no mal lo he visto, que me parece un precio muy, muy interesante, porque ojo, yo, yo estoy pagando 45 de ADN y hay que pagar otros 15 si, si te asocias por primera vez. De hecho, si dejas un año de pagar, tienes que volver a pagar esos 15 de, de inscripción. ¿vale? O sea que, yeah. Creo que vuestro precio es bastante razonable y esto es por poner un ejemplo, pero es que además, eh, bueno, el carnet de la federación eh, a estos jóvenes, pues no es que lo vean muy útil porque no es que esté muy aceptado, por así decirlo, en los lugares naturistas. Yo, yo, por ejemplo, este verano hemos visto que tanto en el Templo del Sol como en Almanac, pues prácticamente no servía de mucho el carnet naturista y luego. Otra segunda, la segunda razón vale, es que la media edad en general en las asociaciones es muy alta y claro, no terminan de, de sentirse identificados porque es lógico que las asociaciones eh, nazcan a partir de un grupo de amigos y se, ya sabéis que siempre es un poco más complicado integrarse ¿no? en un grupo de amigos. Aunque ojo, yo sabiendo que estáis vosotros dos, yo sé que no tengo ningún problema un día en acércame allí y voy a ser súper bien recibido y sé que voy a estar súper acogido. ¿Vale? Sin duda. Pero ¿qué planes tenéis para captar la atención del público más joven? Nosotros en este momento, eh, ya te digo, tenemos cuatro o cinco chicos bastante jóvenes que están, que, que han entrado por por ser unos conocidos de otro y tal y cual, y le sacan, le sacan provecho a esto. Uh -huh. Pero no lo tenemos demasiado claro todavía de, de cómo actuar para, para atraer más, más juventud. Vale, pues estamos en contacto porque si se me ocurre alguna idea o si se ocurre alguna idea, las podemos confrontar y, y publicitar. ¿vale? O sea, yo estoy encantado de publicarlo en el, en el podcast y por si nos escuchan, pues mira. Eh, ahora vamos al segundo tema delicado del naturismo, que es el porcentaje aproximado que hay de mujeres asociadas. Pues en ese tema también tenemos un, un problema Houston, eh, no llegamos, ahora mismo no llegamos al 10% de, de mujeres uh -huh. eh, y por otro lado las mujeres que tenemos, a excepción de una me parece que está sola, las otras mujeres están porque son mujeres o parejas de chicos que están en la asociación. Sí. Entonces, eh, en esta última etapa, o sea, en, en esta última eh, junta que, que hemos hecho los, lo, eh, la administración y tal, nos hemos propuesto el tema de, como sea, básicamente apostar por la familia. Uh -huh. eh, entonces, nosotros queremos, tenemos mm, tres familias con niños. Eh, queremos apostar mucho por la familia. Eso implica que, que las mamás eh, estén implicadas también. Y, y tú sabes que una cosa atrae a la otra. Sí. Eh, nosotros hemos estado en la, en la última asamblea que hicimos nosotros, había eh, una, sola, una sola mujer pero porque ella va y no le importa estar rodeada de, de, de, de hombres y tal igual ella va estaba con sus niños estaba y, y encantada de la vida. Pero muchas chicas no quieren ir si no hay otras mujeres. Claro. Y en el caso de en el caso de, de esta propuesta es decir pues tenemos que apostar por la familia tenemos que apostar porque haya más más mujeres queremos empezar por por el tema de la familia sabes eh, por, por, por apostar de que, de que sí, hacer cosas ahora mismo, o eh, eh, estas familias se conocen y, y, y se juntan y tal, pero que sean más, que deciden, vamos a hacer una quedada, pero solo de familia. Los chicos eh, ya, ya nos arreglaremos por otro lado, o participare, participaremos también o no, pero que sea una cosa de, de familia, de que compartan ellos con sus niños, con, y que, que esa imagen... Atraiga también a, a, a la parte femenina. Contadme entonces, eh, yo llamo a vuestra asociación porque me voy a pasar por allí unos días por la costa andaluza, bueno, ya sea Huelva. O, eh, o, bueno. eh, ¿Qué playa sí me recomendaríais? Venga, alguna Mira, que tengáis cada una si, si favorita. Empezamos, empezamos por, por mi zona, que es la zona de Cádiz, y yo, pues, por supuesto, recomendaría cualquier playa desde, desde Camposoto hacia abajo. Eh, Camposoto en San Fernando, toda la parte de la izquierda. Eh, pues las calas de Roche, que si bien en, en Conil, que si bien en los últimos tiempos se han textilizado mucho, porque son unas calas preciosas, y son unas calitas donde se están muy bien los días que, hacer, que hace levante, que hace viento. Eh, eh, son calas en las que hay que hacer fuerza y cuando uno vaya hay que saber que son nudistas, que son de tradición nudista y uno se puede poner desnudo, siempre yo lo hago, sí. muchas veces soy el único de la cala eh, luego la playa del Palmar espectacular, la zona entre el Palmar y, y Conil, toda la playa de Castilnovo y eh, bueno, ya hacia abajo toda la playa de Zahora eh, playa de Caños de Meca eh, donde está la pequeña Lulú, le dicen la playa de los, playa de los Castillejos y así nos vamos un poco más abajo, pues Bolonia, uh -huh. eh, meca del naturismo y desde la... Tal como bajas del, del coche y andas un poco hacia la izquierda, ya tienes varios kilómetros de playa nudista hasta las piscinas de Claudia, que están al final, piscinas de los baños de Claudia, le llaman. Uh -huh. Son unas piscinas naturales, muy bonitas. Eh, bueno, cerca de Zara de los Atunes tienen la cala del cañuelo, también nudista. Y, y bueno, aquí en Cádiz hay muchísimo... Sitio y parajes espectaculares donde el nudismo debería ser obligatorio. No vamos oh. a llegar a eso, pero debería ser obligatorio. Yo tengo Porque... una espinita clavada para bajar a Cádiz, eh. o sea que ya Manuel... Bueno, pues, Cuando bajes por aquí, que, avísame te aviso, y te, te, y te digo. Eso. Muy bien. Eh, bueno, yo voy a, a, a promocionar la parte que más conozco, la, bueno, sí, la que más frecuento, sí. digamos, que sería la costa de Huelva. Eh, más frecuento por, eh, por cercanía, o sea, eh, también voy bastante a las playas de Cádiz, a todas las que ha nombrado Manolo o, o a las playas de, de, de Málaga, pero claro, por cercanía, para decir, pues mira, en tres cuartos de hora estoy en la playa, voy, me vuelvo, eh, las tengo yo por aquí. Entonces... Eh, a partir de, de, de, de Matalascañas hacia, hacia, la, hacia la parte de, de, de Portugal, digamos, pues tenemos, eh, tenemos eh, que ya se ha perdido un poco, lamentablemente, con el tema de, de pasarelas y de información y tal y cual, que era eh, Cuesta Manelli. Eh, esa la tenemos bastante perdida para los nudistas. Eh, luego, como foco, ni bien a, a la bajada de rompeculos, pero todo, eh, eh, ten en cuenta que desde, ya te digo, desde la desembocadura del Guadalquivir casi hasta, a, a, hasta Lepe eh, o, hasta, o hasta Huelva eh, es una única playa. O sea, es una oh. única playa kilométrica, eh, muy ancha, muy grande, donde la gente se, se, se queda a la bajadita de, la, de las escaleras o de las rampas. Pero tú en, en toda esa costa, Tú te mueves un poquito para la izquierda o un poquito para la derecha y ahí puedes estar desnudo perfectamente. Claro, tienes que andar un poquito, pero, pero puedes estar perfectamente. La gente de Huelva sabe perfectamente que toda esa playa, la gente se desnuda eh, y, y, y se puede estar perfectamente. Me gusta, eh, ya bajando un poco más... Eh, está el, el, el, el, el, el templo de las playas de Huelva, que es Nueva Umbría, uh -huh. que ahora este año mm, han, han cerrado el, el camino para, para hacerlo nuevo y inventarse alguna cosa ahí para, para, para sacar dinero. un poco caña a los nudistas. Ah. Eh, pero bueno, está siempre, o sea que hay que, hay que andar, hay que andar un, un poco. Uh -huh. eh, pero siempre está la opción de, lo hemos hecho nosotros hace tres o cuatro semanas, eh, coger el barquito en, en el terrón y te cruzas a la lengua y del otro lado paraíso nudista. Okay. Eh, es el, toda la parte de nubumbría, la, la, la, la punta de, de nubumbría, eso, eh, eso es enteramente nudista. Y si hay muchos textiles, como hay en todas partes, los textiles saben que en esa playa van nudistas y que se desnudan y que se puede convivir perfectamente. Genial. oye Y luego, luego ah, por pues sí. mencionarlo, Rubén, perdona, aparte de Huelva y Cádiz, que hemos mencionado, porque es lo que más frecuentamos, que yo, no nos podemos olvidar de las playas de Málaga, donde hay una gran cantidad de playas nudistas. Ahí tenemos el camping Almanac, Almanac y no. toda la playa del Mayate delante. Tenemos a los amigos de Cantarriján, que están haciendo una labor brutal con, sí. la, con, la, con la playa de Canterán y con toda la promoción del nudismo. Eh, las actividades que hacen, eh, tenemos varias playas en los alrededores de la Muñécar y luego todo el Cabo, el Cabo de Gata, que es un verdadero paraíso en Almería, donde, bueno, aunque le guste el nudismo y le guste la naturaleza, no se lo puede perder. En invierno, pues me imagino que, que intentaréis hacer algún tipo de actividades y, y a mí una de las cosas que me gusta hacer con el grupo de, de nudistas con el que yo estoy son las casas rurales. Sería genial tener un listado de casas rurales eh, nudistas amigas o algo por el estilo. Pero no sé si hacéis este tipo de actividades. ¿Qué otras actividades hacéis en, en invierno? Sí, sí, las la hacemos. Y, y bueno, con el, con el tema de, del nudismo, o sea, casa rural nudista, tú una vez que te metes dentro de la casa, puedes estar como, como quieras. O sea, sí. tampoco te tienen que tener el cartelito se permite estar desnudo. Eh, o sea que. Es que, que alguna que... casa rural nos ha puesto alguna pega. Dice, oye, si os ven en la piscina o tal y estáis todos en bolas, lo mismo la gente del pueblo se escandaliza. <risa> nosotros, normal. alguna anécdota graciosa tenemos en ese sentido. De, de bueno Nosotros, cuando vamos a una casa rural, la verdad es que no es, no es un tema, creo, no, Quique, que le digamos nunca a ningún dueño de casa rural, que somos un grupo nudista. Vamos a la casa rural, un grupo de amigos. Y si luego estamos desnudos, pues estamos desnudos, pero. No, yo creo que no es algo que ni que le interese ni que, le, ni que haya que notarlo porque es una forma también de normalizarlo, uh -huh, claro. o sea, no es una cosa que haya que, que explicar, alguna vez nos ha pasado que ha llegado el jardinero a, a regar o a ir a la piscina, no sé qué, no sé cuándo se ha encontrado allí con algún que otro socio con algún que otro amigo bañándose en la piscina o bueno, pues ya está, o sea, se ha reído una sonrisa, un, que, que buenos días, buenos días, y no ha pasado de eso. Y realmente, pues bueno, no hemos tenido nunca problema, ¿verdad? Casas sí, no, no, no como... para nada. Incluso, fíjate, que una anécdota es, graciosa. nosotros vamos, vamos bastante, hemos ido ya varias veces a una, a una casa, porque tenemos la posibilidad de que son dos casas, una más pequeñita y una más, más grande, eh, podemos elegir, según los que vayamos, podemos elegir una u otra, que está en Galaroza, uh -huh. eh, galarosa está en la Sierra de Huelva, en, eh, pasando, eh, pasando a la cena eh, el siguiente pueblo o, o dos pueblos más para arriba es, es galarosa El sitio es espectacular, la Sierra de Huelva para quien no conozca la Sierra de Huelva os la recomiendo porque es una maravilla de verdor de, de, de, de buen comer de, de gente maravillosa y, y unas casitas, bueno, una arquitectura preciosa. Uh -huh. Total que vamos siempre a la casa esta y y aquí también nos ha pasado que en invierno, muchas veces vamos en invierno, lo que justamente nos preguntabas, eh, hace un par de años estuvimos en invierno, que nos, nos llovió todo el fin de semana, o sea que estuvimos metidos dentro de la casa, eh, inventándonos actividades y juegos y cosas dentro de la casa y a base de, de chimenea, y tuvimos que llamar al dueño, mira, que nos hemos quedado sin leña, por favor, tráenos más leña, tal y cual. Y él ya nos conoce, ya sabe que estamos así, y él la próxima vez, si es en verano, pues yo me desnudo también con vosotros en la piscina. ¿eh? O sea, te ha encantado. Y este año hicimos ahí la asamblea y eh, nos prepararon ellos la comida y, y estaba él y su madre y tal, trayéndonos cosas eh, ahí y estábamos todos desnudos y yo, encantados porque, porque ya nos conocen, porque saben que, que es un grupo sano, que, que, que somos buena gente y que, eh, que nada, que en oportunidades como esta le promocionamos la casa que se llama La Serrería. Quien quiera claro. ir en, en, en, en Galarosa. Y bueno, damos la primicia, Manolo, de, de lo que tenemos preparado. Hombre. Ahora para, para octubre uh -huh. eh, tenemos preparado unos baños, eh, que eso sí son árabes, eh, en Córdoba. Eh, y allí estaremos, ya lo empezaremos a publicitarlo en cualquier momento. Eh, el sitio es precioso, así que en cuanto empecemos a, a publicitarlo, pues espero que, que no los quitan de las manos, señora. Oh, o sea, sí, Serán será unos baños, como decir, que preciosos en el centro de Córdoba y es ideal para que quien quiera se acerque a Córdoba ese fin de semana. Después de los baños árabes, eh, tendremos una comida todos y vamos, quien quiera. Y creo que será un momento bueno para confraternizar. Todos juntos y, y bueno, tenemos una sesión relajante también, de agua calentita. Qué envidia, qué envidia. Nada, yo voy a, voy a ver si muevo por aquí, por ADN y Anuma, cosas por el estilo que me molan me molan estas cosas, cantidad. Así claro, que, claro. oyentes, si estáis por esas fechas en octubre por Córdoba, apuntaros, que va a merecer si no la no pena. Están FED, y si no estáis, haced por estar. Por estar. <ríe> ya me gustaría a mí. Bueno, oye, para ir cerrando el episodio, voy a retomar eh, una cosa que dejé hace tiempo. ¿Tenéis alguna frase o cita que os haya marcado y queráis compartirla? Quique, ¿quieres empezar tú o digo yo alguna? Eh, Dí tú alguna que yo tengo otra también. Pues mira, yo tengo un par de frases que todos estos años me han gustado y me, y me las he apuntado porque me, me han recordado cosas. La primera es que la ropa sea para taparte del frío. ¿vale? O sea, al final la ropa, ¿qué otra utilidad tiene? Nacemos desnudos tenemos un cuerpo que cuando no hace frío está estupendamente el sol eh, pues que la ropa cumpla su función de taparte parte del frío, de hecho muchas de nuestras quedadas ¿verdad Kike? No se desnuda nadie <risa> hace frío, entonces estamos todos vestidos <risa> cuando nos pillan diciembre, una navidad friolera eh, y otra que me ha gustado mucho que esta la leí hace poco y es que, y dice la frase no podría decir si el nudista era hombre o mujer porque se tapaba la cara con una bolsa <risa> Y esa frase resume muy bien que para el nudista o para nosotros que lo tenemos totalmente normalizado, totalmente naturalizado, y para la gente que nos escuche, que no sea nudista, que lo entienda y que lo y que lo consiga ver, un cuerpo desnudo a nosotros delante no nos dice nada que no sea simplemente pues un amigo, una persona, un alguien que tal. Entonces, eh, que la gente no, se, no piense que que hay que vergüenza que me van a ver desnudo que me van a ver mi, mi, mi tal que me van a ver el culo que me van a ver no que no piensen eso porque para un nudista y para una persona que haya pasado más de 10 minutos desnuda delante de otra al final eh, es lo más natural del mundo y bueno y con esa frase pues, pues identifica un poco eso no que si no le veo la cara pues no sé quién no sé qué es ¿sabes? genial genial eh, esa, esa última me ha gustado mucho Manuel, lo está muy bien <risa> Eh, vamos a ver, yo, yo te voy a hacer una frase copiada eh, de, un, eh, de justamente un compañero que es el presidente de la Asociación Naturista de Lanzarote, que le hicieron hace poco una, una entrevista en la televisión de, de Lanzarote y, y decía él que, que el cuerpo no tiene nada de inmoral y que en tal caso los nudistas en los nudistas no se trata de exhibirlo, sino más bien de no tener que esconderlo. Justo. Nos gustó mucho esa frase bueno. y, y un saludo de aquí también para, para David. Oye, me ha encantado entrevistaros, de verdad. Desde luego, personalmente me habéis atrapado y, y estoy encantadísimo de que hayáis sido tan majos y, y transparentes y, y bueno, pues eh, Seguramente os vuelva a, a enrolar en alguna aventura. <ríe> sí, o sea, si, si estáis cómodos y habéis estado cómodos. Sí, Muy quiera, bien. Rubén. Oye, eh, contarme cómo pueden ponerse en contacto con vosotros. Eh, bueno, eh, nosotros tenemos una una cuenta de una cuenta de correo. Si nos quieren escribir es eh, desnudos x naturaleza arroba gmail.com eh, nos pueden para cualquier, cualquier consulta cualquier cosa una llamada por teléfono eh, tenemos el eh, 722 12 5287 eh, o si no estamos en las redes sociales también eh, en instagram en desnudos barra baja por barra baja naturaleza eh, y también en Facebook, que vale. ahora mismo no me lo puedo. No te preocupes que luego lo pongo eh, yo en la descripción. Que, bueno Ya eh, a través de estos medios, o por cualquiera de estos medios, siempre habrá alguien que, que conteste el correo, que conteste el teléfono y que en la medida de lo posible podamos eh, informaros de... De lo que necesitéis. Va, en claro. Facebook sois y la, y la, Desnudos la... por Naturaleza todo junto. Exacto. Eso es. Y luego la página web que también la tenemos para que uh -huh. la gente la visite y ahí está todo. Eso es. Que es asociacióndxn.org. Exacto. Correcto. He hecho los deberes. He hecho los deberes muy bien. Me parece muy bien. Bueno, oye, ¿queréis eh, despedidos de la audiencia? Eh, bueno. ¿no? Yo en primer lugar darte las gracias a ti Rubén por oye, por la oportunidad de, de darnos a conocer también a nosotros, a todos los oyentes y a todas las personas que, que nos puedan llegar a escuchar en algún momento y, y dar las gracias a todos los, los que nos están escuchando por, bueno, por haber estado ahí este ratito hasta ahora. Si nos están escuchando todavía, pues muchísimas gracias a todos. Genial. A eh, de la hombres. misma manera, muchísimas gracias a, a, ante todo a ti por acordarte, por, por insistir con nosotros eh, y, y nada, y a toda la gente que nos escucha, eh, que esto al menos haya podido eh, abrir un poquito el horizonte para la gente que, que no sabe de qué va y tal, eh, y para los que ya saben de qué va y quieren dar un pasito más, que se asocien. Si se asocian con nosotros, encantados. Y si no, en cualquier eh, asociación de España eh, que se asocien porque siempre juntos vamos a hacer más. Genial. Sí. Y al final la aportación que se hace para estas cosas es muy pequeñita. A lo largo del año no son más de un par de euros al mes. Eh, y los beneficios son muchos porque se da visibilidad y, y se hace fuerza y oye se defiende el naturismo y el nudismo.